Venga mami, hágame un favor Márquemele a su mamá Buena abuelita Hola mami, ¿cómo estás? Aquí le pasa a mi abuelita Hola mami, ¿cómo estás? Hola mamá ¿Cómo está? ¿Bien? Ay, sí, mamá, qué pena, yo sé, pero no puedo ir. Sí, mamá, yo sé que yo le prometí que iba a ir este año, pero me queda imposible. Sí, mamá, yo sé que cada año le prometo lo mismo, pero ¿qué hago si soy ocupada? Sí, mamá, yo sé, yo sé, pero yo sé que el otro año o sea, se hace, lo prometo, con toda seguridad que yo voy a ir. ¿Sí? Créame, mamá, yo voy. Bueno, mami, para el otro año la espero y Dios quiere o yo. Venga, mami. Márquemele a sus tíos. ¿Bien pueda? ¿Aló? Hola, mamá. ¿Cómo estás? No, no, señora. Este año no va a poder ir. No, se sabe que primero es el trabajo. Pero tranquila, que el otro año sí nos veremos. Listo, mamá, saludos a la familia Chao Muchas gracias, señor Hola, mamá ¿Qué más? Bien, mami No, mami Usted sabe, usted sabe que yo no puedo ir Mami, usted sabe que no puedo ir por allá este año, ya será el otro que nos veamos. Ya será el otro, mami, porque este año no, la verdad no, estoy muy ocupado ¿yo? Chao, chao, la dejo porque estoy muy ocupada. Chao. ¿Aló? Hola, madre, ¿cómo estás? Ay, madrecita, ya te iba a llamar en este instante. Sí, madre, bien, ¿no? Bien, madre, bien, gracias a Dios. No, madrecita, mira, yo le dije a las niñas que el próximo año íbamos. Porque es que Juan no tiene empleo en ese momento, pues la situación ha estado un poquitico difícil. Pero no, madre, yo te prometo que el otro año vamos, ¿listo? Bueno, mami, para el otro año ellos Dios quiere la espero. Feliz Navidad le deseo yo. Bueno, madre, te quiero. Te cuidas mucho. Chao, que estés bien. No llores, abuelita. Para eso yo estoy. Abuela, abuela ¿Me prestaste el celular? ¿Para qué mami? ¿Qué vas a hacer? Es que estoy aburrida Quiero jugar con él Te lo presto pero no me lo vas a dañar. Bueno Abuela, abuela, te prometo que este fin de año toda la familia va a estar acá. Ay, Dios te oiga, ya mía. No, abuela, te lo prometo. Amor. Ay, Queremos los frutos que ya casi viene la familia. Ay, mami, ¿usted con qué va a salir ya? Solo sientes y ya. Ay, Hola familia, ¿cómo están? Los estoy esperando Hola hijos no lo esperaba. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! Pasó? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh! Pero casi que no vienen, ¿no? <ríe> <ríe> ¡Eh! ¡Ah! ¿Uiste vos? ¡No! ¡La del cuento! Dile adiós al olvido y que no exista más ingratitud. No olvides quién te dio la vida y quién luchó por ti cuando eras solo un pequeño. Deberías de valorar a tu madre hoy que la tienes viva, porque la ausencia de ella marcará tu vida para siempre. Recuérdalo, Navidad sin tu familia no es Navidad. Soy DJ Broly. Y si te gustó comparte y no olvides comentar.